a nuestro espacio que dedicamos a este encuentro de todos nosotros, este campo de sanación, de aprendizaje, de profundización. Y es un gusto volver a ver a, a tantos de vosotros y que sigamos juntos en este camino. Pues eh, ahora eh, hemos decidido en el equipo con Milka, con Ana, con Jandra y con Rafa, que nos apoya organizando, eh, continuar esta propuesta que tenemos de, de compartir, de, de reunirnos los miércoles, esta vez eh, abriendo temática a China en, en general y un poquito oh, más enfocado en la sanación. Vale, entonces vamos a continuar eh, uh, de momento los miércoles um, eh, enfocándonos en ir compartiendo con todos vosotros pues diferentes aspectos importantes de la sanación, eh, según toda la, todo el gran sistema de Chin Chikung. Así que pues vamos a ir compartiendo un poquito de, de contenido de puntos a destacar, a profundizar y luego iremos eh, todos pues, practicando juntos diferentes métodos. Sí que queremos en esta ocasión eh, profundizar también un poquito más en la práctica y por eso pues, eh, haremos uh, a diferentes métodos y eh, mantenernos en ellos y profundizar en ellos, ¿vale? Para poder... Eh, traer la mente al enfoque de, de lo que es una práctica y llegar a, a conocerla de fondo. Así que bueno, cada día seguiremos pues, compartiendo cositas y cositas y, y practicando eh, en el campo. El, el, el, el elegir esta temática de sanación, pues es también una propuesta que tenemos de, del equipo de querer compartir con más y más personas todo este sistema que, que bueno, nos funciona mucho, se ha funcionado a mucha gente y pues para que se conozca aún más y poder eh, también eh, pues eh, aunque sea a través de online, por ahora, pues ir conociendo más uh, en detalle cómo, cómo hacer funcionar la sanación natural sea para sanar cualquier problema de salud que se nos presente, sea un problema crónico, un problema, digamos, cualificado como grave en el sistema occidental, o sean cosas menores como pueda ser como mantenerse en equilibrio en esta fase que tenemos de, de mundial. <risa> Entonces, este, descubrir la sanación uh, a través de Chinen Chikung es realmente... Es una propuesta para el autoconocimiento. Esa es eh, realmente la sanación a través de Chinen Chikung. El gran propósito detrás de, de, de traste, toda esta, todo este sistema para Dr. Pan es, es que despertemos al ser verdadero. A alcanzar ese potencial que somos y que venimos tan, tan limitados ¿no? por todo el... el digamos el juego de la vida. Entonces estas sesiones de sanación realmente nos van a llevar de una manera o de otra a, a sanar, pero es un camino de autoconocimiento, un camino de, de descubrir tanto cómo funciona el ser humano en su relación con el entorno y consigo mismo. Y también cómo funcionan todas las leyes de la naturaleza a través de las cuales, pues, observando y observando y conociendo vamos pudiendo eh, ser más libres. Cuando uno conoce y tiene el conocimiento de sí mismo y del gran creador que es, pues se va liberando poco a poco. Y va finalmente soltando todo lo que no es para poder tener esa plenitud, vivir una vida más plena. Primero se sana todo el alboroto que hemos de una manera u otra pues, acumulado. Y finalmente es, es ese vivir en el ser que vamos compartiendo también el objetivo, ¿no? el, una vez sanando, llegar a ese a ese vivir, vivir a, a vivir la vida que realmente hemos, eh, hemos venido a tener, ¿no? a saltar. Ese, ese salto que okay, podemos decir cuántico por hoy, <risa> de repente sale así. Ese salto para vivir uh, más allá de, de esa naturaleza animal, si se puede llamar, una naturaleza iluminada. ¿no? Entonces vamos a por ese objetivo que no está lejos ni está uh, inalcanzable, está en cada, en cada instante que permitimos ese chi revelarse, esa sabiduría revelarse mm. y vamos a ir a través de poquito de contenido y a partir de poquitas prácticas vamos a ir entrando más y más en, en lo que nos interesa que es Primero, estar bien con uno mismo, tanto en la mente como en el cuerpo. Y luego estar bien con los demás y en todo lo que hacemos, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestros perros, comida, quehaceres, también todo está incluido, no hay nada que salga de la totalidad. Y luego también nuestra acción en el mundo. ¿m? Que finalmente todo, cada cosa, cada cosita, cada arroz, que echamos al aire, pues llega a todas partes, estamos así de conectados en el corazón. Así que bueno, pues vamos a ir hablando de, de toda esta totalidad y de toda esta sanación a todos los niveles, en todas las áreas de nuestra vida. Y uh, el día de hoy vamos a, a enfocarnos a, un poquito en el campo de Chi, en el, la creación del campo de Chi. Vale, luego vamos a hacer una práctica de, de elevar y verter chi, juntos Y eh, esta temática de hoy, pues, eh, pues eh, ¿por qué no compartirla? Ah, porque eh, bueno, es algo que siempre incluimos en cada práctica, pero muchos en los cursos, en los cursos siempre tienen dudas ¿no? de qué es eso del campo de chi y cómo es que siempre puedes estar conectado al campo de chi. ¿Y para qué me conecta al campo de chi? M muchas dudas, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablar un poquito? Quizás se resuelve, <risa> quizás no. <risa> porque al final uno lo que busca es, es abrir esa mente y de ahí obtener el conocimiento, ¿verdad? Que las palabras nos lleven a la experiencia, pero no quedarnos en las palabras porque siempre es la experiencia en sí detrás del sentir del percibir, del practicarlo que nos lleva a, a entenderlo más. Así que bueno, antes que nada vamos a no a crear el campo, vamos a crearlo después de hablar un poquito, pero vamos a relajarnos primero para dejar fluir un poco todo el burr, parloteo y vamos a simplemente tomar... Eh, una respiración profunda que nos sitúe en nuestro cuerpo y soltamos. Una más, respiramos, inhalamos y exhalamos. Siente poco a poco que va regresando a tu cuerpo, al habitar tu cuerpo. Inhalamos. Y exhalamos. Suave, ve. cerrando tus ojos, colocándote en una postura erguida. tu coronilla Baihui, apuntando al cielo y el coxis suelo apuntando a la tierra, sintiendo esa conexión con el universo. Si necesitas para calmarte un poco más, tomar otra respiración más profunda, adelante. Y vamos trayendo nuestra mente al interior de la cabeza a observar sin ningún esfuerzo a estar adentro del cuerpo, simplemente nuestra atención adentro del cuerpo y así el chi está dentro del cuerpo fluyendo. Este gesto de observar afuera, pasar a observar adentro, permite que el chi se vierta hacia el interior, Deje de, dejemos de poner energía en cosas que están fuera y empezamos a nutrirnos a nosotros mismos, un solo gesto. Respira con tranquilidad y ve sintiéndote en casa, ve sintiéndote relajado, relajada. Soltando todo lo que sea pensamiento o atención al exterior. Y pon solo tu mente en tu cuerpo. Cabeza relajada. cuello relajado pecho, observa adentro relajado Vientre relajado, todo el tronco incluido, brazos y manos muy suaves, muy cómodos, disfrutando del estar aquí en este momento de la vida. Y piernas relajadas, abiertas, dejando fluir hasta los pies, observa adentro, observando con cariño, ese cariño naturalmente nos relaja, nos permite ser, estar, y Abrimos. Siente de cabeza a pies tu cuerpo muy suave, muy cómodo, relajado. Al relajarnos, naturalmente, todo fluye adentro. Todo el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema endocrino, el sistema motor, todo de repente deja de recibir estímulos. Y puede hacer su función totalmente en tranquilidad, un gran respiro. No solo nuestro cuerpo empieza a fluir mejor, sino también nuestra interacción con el universo. Esa circulación se permite, esa conexión con el universo, solo relajándonos se permite. Nos mantenemos así por unos segundos, solo relajándonos, observando nuestro interior, habitando nuestro cuerpo. Al observarlo, naturalmente estamos reuniendo Chi en él, estamos poniendo nuestra vida en nosotros mismos. Nos mantenemos así unos instantes, simplemente relajados disfrutando de habitarnos, Ok, suave, traemos nuestra atención al centro del cerebro. Y suave, abrimos nuestros ojos, manteniéndonos relajados y abiertos, permitiendo fluir adentro, intercambio con el universo. Antes de llegar a hablar del campo de Chi vamos a ver las eh, ocho frases que realmente es un paso más de lo que acabamos de hacer más o en detalle. Eh, y ya que hemos hecho esta relajación, pues voy a compartir. Rafa, ¿me puede para que comparta? ¿Puedo compartir pantalla? Ok. Aquí está. ¿Se ve verdad? Mm, vale, las ocho frases que muchos las conoceréis, eh, quizá alguno no, viene a traer esta esencia de cómo empezar a dejar fluir la gran medicina. La gran medicina es ese chi puro, esa energía del universo y esta gran medicina la accedemos abriéndonos a esa conexión de relajación primero, automáticamente todo adentro se abre y conectamos con el universo con la intención de llevar la mente al universo pues conectamos con esa frecuencia con ese chi más puro que tenemos de igual manera en nosotros pero que olvidamos y todo nuestro cuerpo empieza a emitir a transformar todo lo que no es esa fluidez y ese normal equilibrio y empieza a transformarse entonces Doctor Pan creó este, esta manera de conectar con el uh, Chi del universo creando estas frases la primera frase viene a a, a transmitir esa sensación de dejar de ser algo físico y empezar a observarse como algo más allá que es ese cuerpo de Chi que somos y que no tiene límite ninguno en cuanto al espacio, se expande a todo el universo y así cabeza en el cielo, pies en la tierra, no en la tierra como si nos paráramos a diario es profundamente en el universo, cuanto menos uh, físico lo visualicemos, más chi uh, y más real <risa> vamos a lograrlo uh, fuera de lo físico. Así la primera frase nos lleva a una gran expansión de nuestro cuerpo de chi abarcando todo el universo. Cabeza en el cielo, directamente ampliamos nuestra percepción y nos fundimos con el Chi en todas partes y pies profundos en la tierra o incluso visualizar se recomienda más allá de la tierra. Espacio infinito, cuerpo relajado, la mente se expande. Como acabamos de hacer, cuando relajamos el cuerpo, automáticamente, ¿qué ocurre en el interior? Empieza a haber más espacio adentro. Todo lo que había en contracción, que sentimos que por ahí no fluye el chi, que hay una, un bloqueo, incluso se ha convertido en una patología, empieza a tener espacio, empieza a a poder entrar el chi que no llegaba a entrar, empieza a entrar, empieza a como el agua expandirse dentro del cuerpo y también como en la primera frase enfatiza esa expansión de la mente a más allá de lo físico, una expansión en todas direcciones al gran vacío, al gran misterio, al gran universo con una actitud de respeto y de calma tanto hacia uno mismo como hacia los demás que significa no solamente a los demás sino también a esta práctica que hacemos, a esta energía, a este ser cuando acercamos eh, nos acercamos a la práctica desde el respeto, no es un respeto de autoridad, es un respeto de, de honrar, honrar profundamente, eh, venerar si quieres esa, ese gran vacío, ese universo de toda su inteligencia y toda la creación, ese es el respeto, es entrar como uno entra con la cabeza en respeto, y así honrar honrar todo esto como algo sagrado, como algo uh, grande, grandioso y así eh, nos va a permitir también llegar mucho más profundo en la práctica solo por respetarla, saber que nos puede dar todo lo que queremos si tenemos esta escucha, este respeto, esta confianza. Mm. y va a permitir que nos mantengamos en un gran estado de calma. Una calma de saber que todo es posible, de saber que cuando uno se abre, el universo conspira, como dicen algunos. <risas> Aquí no hablamos de conspiraciones, pero sí de todo lo positivo que puede traer la práctica cuando de verdad confiamos que hay un Gran maestro en todas partes, del que podemos obtener todo lo que necesitemos. Ese gran maestro que está dentro de cada uno. Ese respeto hacia eso que hay, honrarlo, reconocerlo y oír, oír. Ese es el, el respeto. ¿Eh? Cuando uno tiene respeto, todo se abre. Eh, así, el corazón, la mente, es eh, totalmente claro, transparente, puede reflejar como un lago todo el universo en su totalidad. Hmm. Y a, ante tal grandeza y ante tal medicina, hmm, obviamente todo lo demás nos va a resultar... Ah, no interesante ja, ja, ja. todo lo demás mundano de repente bueno ya no nos interesa no hay pensamiento que vaya a arrastrar nuestra mente a pensar en otra cosa más que en esta gran gran medicina gran maestro mm. la mente Así, sin distracción, se queda absorta, se queda totalmente enfocada en este gran vacío, en este gran universo, en esta gran medicina, junyuan, en este chi original, madre de todo, padre de todo, y solamente en este pensamiento puro, claro, consciente, en respeto y en calma, en relajación. Sin más, conectamos con esta gran medicina, que todo lo puede, todo lo tiene. Y al conectar solo con nuestro pensamiento, vamos a iluminar todo nuestro cuerpo y toda nuestra vida. Naturalmente al pensar en ello, vamos a sumergirnos en la gran piscina cósmica, en el gran mar jajaja, cósmico, y nuestro cuerpo se va a convertir también en esta frecuencia, en esta sanación, en, este, en esta totalidad, en esta información positiva. Vale, entonces estas ocho frases que a veces cantamos en chino, tal y como lo propuso doctor Pan, pues es un, es un método en sí mismo que viene a ayudarnos a, a soltar a todo y a sumergirnos en, en el Universo y de ahí armonizar pensamientos, armonizar todo nuestro cuerpo y armonizar toda nuestra vida. Vale, este paso es eh, clave, es un paso que sirve para empezar a crear también el campo de Chi o a eh, empezar la práctica <coughs> sea cual sea mmm, que vayamos a practicar de Chinen Chi Kung previamente si sí, recordamos esta, esta intención frase a frase si queremos o conociendo diríamos que frase a frase lo recomendaríamos porque es un método de sí mismos mm, cuanto más las cantamos o repetimos o pensamos más las conocemos y más las experimentamos entonces eso es muy buena manera de abrirse al universo y de traer esa medicina a la vez que preparatorio a crear el campo o a realizar la práctica. Las palabras en chino las vamos a cantar ahora Ti, mm. Chong. Yijing Wrong, wrong. esta es la pronunciación hablada, cantada, suena distinto, vamos a dejar las frases aquí, importante es conocer el método, conocer el, el, las frases una por una y ahora la experiencia de cantarlas, para antes de nada, antes de cantarlas vamos a mm, hablar un poquito del campo de chi, ¿Para qué nos sirve crear este campo de Chi y por qué eh, es tan importante en chinen en Chi Kung? Eh, doctor Pan explica que esta medicina junyuan o medicina de chin en Chi realmente es toda una, una nueva medicina con su teoría, con su tratamiento, con su práctica, todo en detalle, diagnóstico. Di, diagnóstico eh, tratamiento y luego toda la teoría apoyando cómo hacer cada cosa así que hay muchos tratamientos naturales o diferentes tradiciones naturales algo muy eh, a resaltar de Chinen Chikung es justamente que eh, quiere y eh, apunta a convertirse en ciencia y esto lo respalda pues toda la metodología, toda la cantidad de libros y teorías que ha ido explicando el Dr. Pan y por eso nosotros también vamos a darle un poquito de peso porque no estamos eh, haciendo algo intuitivo que también pero es algo que tiene toda su, su explicación paso a paso de cómo funciona todo el mecanismo de sanación natural entonces bueno, por ahí resaltar este aspecto de ciencia que es muy importante también a la hora de sanar para que confiemos más en lo que estamos haciendo y no simplemente uh, hacer algo por um, creer ciegamente en algo, ¿no? que también mucha gente se puede sanar así, pero pues en este aspecto eh, a través de Chin Chikun, tenemos todo, uh, toda una ciencia detrás y um, esto es eh, de gran ayuda tanto para el que quiere sanarse como el que quiere aprender para conocer en detalle toda la sistematología. Entonces, este campo de chi, que doctor Pan también lo ofrece como un método, es una manera de hacer un tratamiento de sanación, pero a gran escala. Realmente la creación del campo de chi tiene muchas aplicaciones no solamente para tratar problemas de salud, puede hacerse un campo de chi para hacer otro tipo de experimentos, como por ejemplo hacer crecer el trigo más alto o más rápido o hacer que en un cultivo no vayan los bichitos a comerse las manzanas y que en otro pues si vayan, poner diferente información en diferentes lugares eh, que nos va a ser muy, muy útil en nuestra vida, no solo para en el momento en que vayamos a practicar, sino también en cualquier momento de la vida diaria. Entonces eh, vamos a, a presentar esta creación del campo de Chi para que le demos esa utilidad de sanación y también de cualquier aplicación que le encontremos en cualquier momento del día. Este crear el campo de Chi, bueno, todos sabemos que... Cuando hablamos de Chi, de alguna manera, es otra, otro nombre a darle a la energía, por decirlo crudamente. Eh, hay campos energéticos, cada uno tenemos nuestro campo de energía, que viene a ser una proyección de nuestro cuerpo, nuestra mente. Vamos a tener alrededor estas capas de Chi que forman nuestro campo de energía, cualquier persona, cualquier planta, cualquier animal, cualquier lugar va a tener su cúmulo de informaciones, de materia, de energías que va a ser un campo de energía, un campo con información diferente. Por ejemplo, entramos a un hospital y hay un cierto campo, hay un campo que se nota con ciertas informaciones, ciertas memorias de emociones, de eh, eventos, todo lo que va ocurriendo se va almacenando en el espacio. Hay gente sensible que quizás pasa por, por, un, por la calle, por un pasadizo, y siente que ese pasadizo tiene acumulada cierta información de peleas o de cualquier evento. Entonces, en cualquier lugar, sea de pasado, de memorias, de energía que se van acumulando, o sea, del momento presente de las personas que están ahí, tiene su propia campo de energía. Entonces, cuando nos sentamos a hacer una práctica y cada uno que estamos en nuestra habitación, pues nuestra habitación también tiene su campo de energía, según lo que hagamos en esa habitación. Primeramente, bueno, primeramente según... El ambiente del cuarto, del, de lo que tengamos ahí, de si ventila bien o no, de si el suelo es de parqué o es de cerámica, de los diferentes materiales con que esté construido ese espacio o que conste en ese espacio. Puede ser también en la naturaleza. Hay lugares en la naturaleza que hay muy buena energía, se respira muy bien, hay muy buen feng shui que le llaman en China. O hay incluso lugares que son puntos más elevada, por las razones que sea. Entonces, bueno, cada lugar, sea en, en un espacio cerrado o en un espacio abierto, tiene su campo de energía. Este campo de energía, ¿qué hacemos? Lo que hacemos al crear un campo de Chi es a un lugar que elegimos crear un campo de Chi lo que hacemos es traer energía pura, chi puro, y darle cierta información. Antes de darle cierta información, lo que hacemos es cubrir como un manto, como un océano, todo ese lugar, como si lo bañáramos literalmente en chi. Entonces, todo lo que había y todo lo que hay, o sea, todo lo que había se va a suavizar, se va a disolver en ese chi que lo va a purificar, y todo lo que hay se va a mezclar y transformar con este chi puro que traemos. Entonces hay tres aspectos. Uno es el lugar, otro es las personas que hay en él o los objetos, los animales, las plantas. Y el otro es la persona que va a ir guiando ese, esa organización, creación, organización del campo de chi que significa la palabra tzu en chino, z-u-tzu es crear, organizar. Chang es campo de chi. Fa es método. Su, chang, fa es el método de crear, organizar el campo de chi. Entonces, cuando queremos hacer una práctica, siempre es importante traer todo este cúmulo de chi, no solamente a nosotros, como hemos hecho en la introducción a través de esta relajación y que logran las ocho frases, sino también extender todo ese campo, todo ese chi a nuestro espacio. No importa que la práctica sea que la vayamos a hacer nosotros solos o que la vayamos a hacer con un grupo, siempre es bueno armar el campo de chi, organizar el campo de chi. ¿Por qué? Porque a lo largo del día, cada espacio va a ir continuando a desorganizar <risa> o a, a traer informaciones de cualquier tipo. Nuestra mente siempre está en cosas muy distintas que no son el chi. <risa> si estuviéramos pensando el chi en el día entero, no nos haría falta probablemente crear ningún campo. Se naturalmente emitiríamos ese chi todo el tiempo, que es lo que pasa cuando uno entra a un templo o a una, a una práctica continuada donde hay siempre gente meditando hay un campo ya de por sí construido, puro, pero para nosotros el espacio que organicemos siempre es necesario utilizar este método de arrastrar todo ese chi del universo para cubrir la sala en la que estamos, purificarla a nivel de la energía y para que toda la memoria y todo, todo lo que hay en esa sala no solamente se purifique, sino que se mezcle uno con otro, se mezclen nuestras informaciones, nuestro chi. Así cuando lo hacemos para un grupo, no solamente los objetos y las plantas o animales, sino todos nosotros nos convertimos en una unidad. Es lo tan bonito que tiene esta creación del campo de chi y también el gran propósito por el que el Dr. Pan quiso ofrecerlo, según cuenta, es este poder eh, amplificar nuestra práctica. Cuando practicamos juntos, todos trayendo chi al mismo tiempo, lo que ocurre en uno ocurre en todos. Hay otro método de sanar, que no es practicar métodos, sino simplemente ponerse uno al lado del maestro y lo que el maestro haga en sí mismo, el otro lo va a sentir Reproducido es sí mismo. Puedes que practique chikung, por ejemplo, que hagamos cualquier movimiento o que ha hagamos un, un rofu, un, un, un masaje en el, en el vientre. Antiguamente se hacía mucho eso cuando la persona no era creyente y se lo sentaba simplemente al lado, haz lo que yo hago. Y a limitar simplemente cómo se duplicaba lo que el maestro hacía en la persona. Y muchos dicen que muchos emperadores se sanaban así. Acudían al gran maestro y simplemente, codo a codo, pues sentían ocurrir en sí mismo lo que el maestro experimentaba. Entonces, en el campo de chi pasa algo muy similar y de hecho en la vida cotidiana también muchas veces nos duele y de repente se va la persona, ah, me dolía pero no era a mí, era ella. <risa> O de repente, sí, una, una emoción fuerte, o un enfado fuerte, no nos damos tanta cuenta, pero si ponemos un poquito de atención, no hay barreras. Entonces, energéticamente estamos continuamente sintiéndonos. Y, y en la sanación, cuando uno se dedica un poquito a sentir al otro, pues rápido va a darse cuenta de que muchas veces eh, siente al otro sin darse cuenta y cree que uno tiene dolor de cabeza o ganas de vomitar o cualquier y no sabe qué le pasa es simplemente está sintiendo la energía del otro y cuando uno libera algo también de repente el otro también lo libera <risa> como el bostezo pero a nivel de la energía es, es muy curioso pero funciona así entonces cuando trabajamos en el campo lo que ocurre es que nos sincronizamos todos así cuando hacemos una práctica todos estamos haciendo la práctica al mismo tiempo y no solo todos estamos trayendo Chi al mismo tiempo, sino que también los cambios que vayamos haciendo internos vamos a ir sintiéndolos los demás también y vamos a ayudarnos unos a otros a liberar, a transformar. Por eso siempre en Chinen Chi Kung uh, se eh, propone la práctica grupal, mucho más que el tratamiento individual, porque cuando uno envía Chi a otro voy a sanar te envío chi, te envío energía sanadora, pero es más limitado porque solamente hay dos. Pero cuando estamos reunidos, como ahora, 60 casi, pues todos trayendo chi al mismo tiempo y todos abriéndonos al universo al mismo tiempo, se siente el campo mucho más fuerte, se siente mucha más cantidad de chi y muchos más cambios. En otro tipo de prácticas se ve eh, muy frecuente también, o incluso en el campo de chi, cuando estamos practicando juntos, de repente uno tiene un movimiento espontáneo que ocurre con la práctica a veces, que el cuerpo empieza a moverse solo, de repente al lado también <risa> se contagia y se ha abierto la información en el campo de que es posible que el cuerpo empiece a soltar problemas y ocurran ciertos movimientos. Porque el chi está fluyendo y se permite, se libera, se transforma. Entonces, de conciencia a conciencia, sin hablar absolutamente una palabra más que lo que se va guiando, empezamos entre todos a traer información nueva, a mover un montón de cosas nuevas. Eh, entonces es muy bueno el trabajo en el campo. Por eso también invitamos siempre a todos a sumarse al campo, porque es el, el gran método de Chinen Chikung, a trabajar desde el campo. Y qué es lo bonito también interesante del campo, el fundirse todos como una sola persona. Cuando uno va guiando la práctica, sentir que el que guía la práctica en este caso nos toca a nosotras, pero otros días nos tocará a vosotras. <risa> eh, siempre sentirse uno con el que guía como que esa voz está viniendo para todos. No es esa persona en concreto, es una voz que está viniendo para todos, es el universo mismo guiando esta práctica que a la vez sentimos todos siguiendo paso a paso, no antes, no después, al mismo tiempo que se va diciendo, se va haciendo. O sea, si decimos empujar, todo el mundo empuja, no estés ya tirando. O si decimos verter chi, sí, no tú viertas ya y llegues hasta los pies, todavía no hemos bajado. Siempre al mismo tiempo, porque la que tú vas haciéndote a ti mismo está también reproduciéndose los demás entonces si lo hacemos a la vez es mucho más potente que si tú ya vas por el cuello y yo todavía voy por la cabeza vale vamos parte por parte entonces esto más concretamente eh, se divide en tres pasos que es lo que acabamos de ver uno es el reunir chi primero para crear el campo primero reunimos chi del universo desde todas direcciones vamos trayendo ese chi como hacemos siempre, pero a la habitación, a nosotros mismos y a todas las personas que forman esta reunión, este campo de chi. Después de reunir, vamos a mezclarnos, a unificarnos, a sincronizarnos. Unificarnos y sincronizarnos. Nos hacemos uno. Y todo lo que se va guiando se va haciendo en todos al mismo tiempo, ¿vale? Y lo tercero es enviar cierta información. Esta información que vamos a enviar en el campo hoy, por ejemplo, va a ser de sanación completa, ¿vale? Porque queremos en estas sesiones apoyar la salud de todos. Entonces, ¿qué es esa información que ponemos? Esa imagen de todos nosotros en perfecto fluir con el universo lo cual quiere decir que en todo nuestro cuerpo ya está esa salud y se produce esa salud completa en mente, en cuerpo y en vida. Visualizamos y reafirmamos esa salud última, no el proceso, sino lo que queremos lograr como objetivo final, y esa información la plasmamos en el campo. También podemos hacer campos para dormir mejor. O cuando estamos con la familia y hay mucho alboroto y queremos traer energía que calme el ambiente. Ponemos información de unificar, de, de pacífico, de diferentes informaciones. Como he contado en principio, se hacen en otros, en otros experimentos a uh, campos de chi para hacer crecer el trigo más rápido. O para, uh, como hacemos también en algunas prácticas, para que se puedan unir mejor eh, eh, para que se transformen las agujitas, por ejemplo, sin magnetismo, a tener magnetismo. Según la información que pongas, todo lo que has unido, todo lo que has unificado en el campo, va a reproducir esa información, va a mezclarse con todo el chi que traemos y va a reproducir esa información, ¿vale? Entonces es un método para jugar en muchos aspectos, y para cosas prácticas, puede ser en tu lugar de trabajo, crear tu campo de chi, armonizando todos los que hay ahí. Puede ser en tu casa entera, no solo en tu lugar de la sala en la que practiques. Y puede ser en cualquier lugar que vayas al campo, fundirte con ese campo de la naturaleza y poner cierta información ahí. Y ahora, pues, vamos a hacer ese, esa información de sanación. ¿Vale? Entonces, reunir chi unificarse, sincronizarse y poner una intención, una información concreta. ¿Vale? Hay campos también para lograr la iluminación, hay todo para, para lo que uno busque, esa información uno pone. Y ese campo pues es bueno cuidarlo siempre, ir nutriéndolo a diario para que antes de hacer nuestra práctica volvamos a envolver todo nuestro entorno en ese chi, no solo a nosotros, cuidar todo lo que nos rodea y todas las personas que habitan con nosotros y las cosas, los animales y no solamente un día sino siempre recordar hacer el campo porque es realmente si hacemos el, el campo de manera bien enfocada, es un método ya en sí mismo, en algunos centros dicen que es más importante crear el campo que es donde ocurre la sanación que el método en sí mismo. Por ejemplo, de elevar y verter chi. No esperes hacer el método para sanarte. Crea el campo que ahí te estás uniendo con el universo y estás dando cierta información de lo que quieres que pase. Entonces, es eh, dos maneras de sanar realmente. Una, a través de la práctica de los métodos. Otra, trabajando con el campo de chi. ¿Vale? En este campo de Chi no solamente eh, estamos trayendo Chi del universo, sino que al poner esa información vamos a elegir cierta información también de, eh, por ejemplo en nuestro caso, conectar con la totalidad de la información de Chinen Chikung y de Dr. Pan. Entonces vas a traer ciertas informaciones, ciertas conciencias, que van a permanecer en el campo y que van a estar también presentes en el campo y nutriendo al campo. Es traer. Traer puede parecer muy mágico, muy raro, pero realmente no es más que conectar con ciertas informaciones. Con nuestra mente, abrir la radio a esas informaciones y como energía e información se mantienen en el campo. Así puedes conectar con Chinen Chikung y todos los practicantes, que así va a aumentar también todo el Chi a eso que está ocurriendo en todo el mundo con la práctica de Chinen Chikung. Por ahí de repente accedemos a cierta información de otros practicantes. Puedes conectar simplemente con el campo de conciencia iluminada, si quieres ir a lo último. Ese paso de conectar con el ser verdadero que es todo realmente, cada uno de los campos que existe y todo lo contiene. Pero si traes ciertas intenciones de paranormal o de sanación o de bienestar o de armonía o de relajación o de diferentes intenciones, puedes ver las diferentes aplicaciones del campo de Chi. Que bueno se ha probado en células cancerígenas, se ha probado en cultivos, se ha probado en... En enseñar al público, creando un campo de Chi para que la gente entienda de mente a mente, corazón a corazón, más directamente todo lo que se está tratando de decir para la práctica de Chi Kung, muchas aplicaciones. Entonces, bueno, por ahí un poquito de introducción al campo y ahora vamos a ir a la práctica y vamos a sentirlo, a experimentarlo y luego... Vamos ya un poco tarde con elevar y verter chi. Uh, vamos a ver. Vamos a cantar primero las ocho frases y luego vamos a arrastrar toda esa energía para crear este gran campo. Y si no da tiempo a elevar y verter chi, haremos un poquito de la chi introductorio y ya los demás días. Vale, bueno, pues. Sentimos ya todo este campo que hemos ido creando durante el hablar. En Chine Chiku, como sabéis, la mayoría ya, la teoría, la práctica, no hay manera de verla, todo es uno. Cuando hablamos, estamos practicando, estamos trayendo energía y frecuencias y sanación igualmente, estamos abriendo mente, estamos abriendo cuerpo cuando practicamos también, profundizando también en la práctica, la teoría, se nutren uno a otro. Entonces nos situamos de esa manera relajada y abierta al universo, con nuestra atención totalmente al interior, interior y más adentro sentimos que hemos regresado a ese estado de relajación, sentimos esa conexión natural con el fluir del universo. abriendo nuestra mente y abriendo nuestro corazón a ir en profundidad hacia el universo y hacia uno mismo que no es más que ese universo. Toda la sanación que buscamos está en nosotros, Somos los doctores y a la vez la medicina, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, cantamos los ocho versos tomando aire. Lifting, <speaking in> she. <Spanish> <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> cantamos de nuevo para profundizar este estado de conexión con el universo, tomamos aire Okay. Vamos a cantar una vez más, si alguno no las conoce, no importa, sabemos el sentido que tiene y solo nos sumergimos en la experiencia. Tomamos aire. Sim. Sí. todo el cuerpo y la mente armonizada con el Chi con el Chi más puro del universo siente la cabeza bien lejana, bien expandida en el universo, siente los pies lejanos cuerpo de Chi enorme, expandido en el universo, abarcando el universo, cuerpo de Chi, en una absoluta tranquilidad, relajación, que permite esa expansión de todo lo que hay contraído en el cuerpo, todo lo que anda obstruido se suelta, se expande al universo y la mente transciende la fisicalidad y la visión parcial de nuestros problemas y se abre a la percepción paranormal o total donde todo es energía, todo cambia, todo fluye con el universo y puede transformarse con, nuestro, con nuestra conexión al universo, con nuestra mente pura, chi, puro. Con el corazón y la mente tan en calma podemos ver con claridad todo, trascender, sanar todo, transformar nuestra vida. Tan grandes este chi, este misterio que nos entregamos en mente y cuerpo, soltando cualquier impedimento mental, distracción, nos quedamos totalmente enfocados en. Ahondar y al pensar y ahondar en el universo, en este Chi, conciencia pura, el cuerpo se ilumina. Se transforma en este Chi y conciencia pura. Se sana todo sin poner la atención fundirnos, sana, en armonía. Sentimos como hemos pasado a un fluir constante con el universo, en el que más y más Chi, información de la totalidad, frecuencias más elevadas, empiezan a entrar, a mezclarse con nuestro cuerpo-mente actual, a transformarla, a armonizarla. En esa gran circulación entre el individuo y la totalidad, la forma y la sinforma. De lo profundo del universo sentimos este Chi puro fluyendo y fluyendo hacia todos nosotros y vamos a visualizarlos desde arriba bajando hasta nuestra habitación para crear este campo. Y visualizamos desde abajo, reuniéndose hacia nosotros, todo el chipuro del universo. Sentimos desde la izquierda gran cúmulo viniendo. Traemos ese chipuro hacia nuestra habitación, nuestro campo, desde la derecha Chi puro entrando, desde atrás gran apertura reuniendo Chi desde delante como un gran portal entrando mucho Chi puro sentimos desde el frente gran portal Chi puro y así de todas direcciones vamos reuniendo Chi del universo, Chi puro, información de absoluta salud a todos los niveles que vamos reuniendo y reuniendo en nuestra habitación, vamos a sentir este Chi llenando por completo esa habitación donde nos encontramos, desde todas direcciones, llenando por completo, visualízalo todo. De chi puro, transparente, brillante, lleno de información positiva, de salud plena, vida plena. Siente que todos los objetos en la habitación se funden en este chi, se abren, se mezclan con este chi. Mobiliario, espacios vacíos, flores, plantas, personas, animales, todo en tu habitación se llena, se funde con este chipuro. Siente. Visualiza este chi ahora rotando en sentido antihorario. Vamos a arreglar todos este campo de nuestra habitación para mezclarlo todo bien. Como en la cocina, mezclamos el líquido se mezclan todos los ingredientes mejor y además añadimos más chipuro así siente que de lo más profundo del universo de todas direcciones se reúne y se reúne en tu habitación y en ti mismo que te envuelve y te penetra hasta lo más profundo de tu mente y hasta lo más profundo de tu cuerpo, siente que te va calando y te va calando, te va envolviendo y el campo va haciéndose más fuerte, más denso y rotando al mismo tiempo. Puedes sentirte en el centro de tu campo si te resulta más fácil y ahí muy suave, muy parejo, muy sutil. Toda la energía se va transformando y mezclando, purificando la habitación, conectándola con el universo y la sanación plena. Siéntete apoyado. Con esa gran presencia que ahora es el campo en tu habitación, siente que tu habitación ahora está habitada por este Chi, este universo está en tu habitación, sosteniéndote para esa transformación apoyándote plenamente en soltar todo lo que nos sirve y en abrirte a todo lo que eres traemos más y más de esta luz si quieres verlo como luz puedes verlo como transparente simplemente saber que está ahí sin ideas fijas, el chi puro, rotando, aumentando en densidad y al envolverte más y más, envolver todo, unifica todo en tu habitación y en todo el se unifica, tu cuerpo como una totalidad unificada con este campo de sanación. Siempre que quieras practicar, recuerda este campo y trae más Chi Nutrelo Nútrelo y él te va a nutrir a ti. Mantener la habitación limpia y pura a nivel energético y llena de información del ser verdadero. Siente como el campo ahora está más presente, más fuerte y vamos a mezclar ahora todos nuestros campos. Siente que no hay separación en el espacio. Todas nuestras ventanas se abren, se conectan y creamos un gran campo todos. Todas las habitaciones unidas, conectadas con este campo de sanación. Siente que todos nosotros estamos dentro de una gran habitación, de un gran campo y aumentando más y más la cantidad de Chi, de información de sanación completa, apertura de mente completa, la verdad, ser verdadero. Al conocer a fondo esta ciencia de chin en Chi y su infinita posibilidad de sanación y de despertar completo y último. Siente todas nuestras habitaciones como un solo cuarto, lleno, lleno de energía. Nuestros cuerpos, nuestros chi se funden en uno solo, mezclado con la energía original, transformándonos a todos, de cabeza a pies, abiertos, a intercambiar nuestro interior, nuestro ser, con todos aquí. Sintiendo ese junghua, ah, esa mezcla, transformación de unos con otros. Y primeramente con el chi original que nos continuamente nutre y transforma, siente que va rotando este campo, gran campo que formamos, con nuestra mano vamos a apoyar ahora a quien quiera rotar, apoyándose con el movimiento de la mano en dirección antihoraria. Rotar nueve veces, nueve para amplificar, ocho, todos nuestros campos unidos, fundiéndose con el universo, siete, seis. Desde el universo en espiral, rotando todos con el universo. 5 4 3 Dos, uno y siente este gran campo unificado donde vamos a practicar cada miércoles, donde vamos a sanar en cada instante en nuestro día a día en casa conectando con el campo. Y así vamos a abrir este campo, ampliarlo al campo de Chinen Chikung, de doctor Pan. Abrimos a su información, su conciencia. Sentimos la conciencia, información completa de doctor Pan en nuestro campo y todo la sanación que ha ocurrido en todo tipo de enfermedades, todo tipo de problemas sanados completamente a lo largo de tantos años. Traemos el campo de Chi, de Hua Xia, y el gran hospital sin medicina que dirigió doctor Pan, todos los profesores, centros de sanación actuales de Chin en en China y en el mundo, practicantes, traemos todo este cúmulo de información, de sanación instantánea, de comprensión profunda de la realidad y nos sumergimos en este gran campo, es el método, un gran método de sanación por sí mismo a practicar, nos fundimos en el gran campo sin guardar nada Escucha el campo, observa, siente el campo, visualiza el campo, abrimos nuestra percepción interior, nuestro sentir interior a la información de total salud, total sabiduría. soltamos límites entre nuestro cuerpo, nuestro campo individual, nos fundimos plenamente en este campo de conciencia pura de Chine Chikung. campo de información de sanación de despertar del ser de todos los tiempos y tradiciones siéntete uno con el campo siéntete abrazada por el campo abrazado el campo siempre está ahí y ahora para terminar vamos a expandir este campo también a todo aquel que necesite sanar cualquier cosa, necesite apoyo en su vida en este momento, conocido o no conocido por nosotros, familiares, amigos, el mundo, vamos a traer a todo aquel que lo necesite a este campo de sanación, campo de sabiduría, para que se nutran también de esta energía sanadora nos abrimos a la sanación completa en este instante soltando todo para nosotros mismos y para los demás nos fundimos todos expandiendo el campo Visualizando cómo más y más personas van entrando al campo, nutriéndose de él, disolviéndose en él, restaurando todo adentro. Y también el planeta entero lo introducimos. visualizamos todo el planeta conectando con este campo Ok, vamos suave trayendo nuestra atención al vientre, al dantien inferior, de regreso. Sintiendo todos en el campo, todos sanos, todos abiertos al universo, transformando en cada instante a más salud, más sabiduría. Este campo nos nutre en nuestro día a día, en cada momento, pero recordar, conectar con él y traer más y más allá donde nos encontremos para que nos apoye y poder sanar en él, en cada momento. Ok, pues hasta aquí hoy separamos nuestras manos. Y suave regresamos. <ríe> Muchas gracias a todos por estar ahí, sumaros a este gran campo. ¿Habéis podido sentir diferencias según íbamos creando el campo, íbamos añadiendo más y más chi? ¿Alguien ha notado cambios? Se me calentaron las manos. Ah, bueno, ya es un cambio. Al principio sentimos unos cambios, luego sentimos otros, todo va en continuo cambio. Gracias. Siento un poquito el retraso de hoy. También el que no me haya dado tiempo el, lo previsto, que mis compis me perdonen. <risa> eh, bueno, eh, hoy ha sido el campo de Chi. Ok, pues eh, gracias a todos. Y de seguir nutriéndonos de este campo, estamos todos en él. Ok, okay. okay. todos los miércoles nos vemos, gracias, mucho amor, abrazos para todos.